los cuales hemos expuesto a lo largo de muchos años en el diálogo con nuestros socios occidentales. En las últimas horas, un portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, admitió que Estados Unidos no siempre acertó con la situación en Afganistán, pero cuando retiró sus tropas de este país, afirmó que la inteligencia estadounidense hizo todo lo posible para proporcionar información completa, pero todavía no ha visto informaciones de inteligencia que sean 100% o 110% correctas. Todo lo que dije fue que la inteligencia es un mosaico, si en el mosaico todas las piezas son incorrectas, lo que dije fue que era una tarea difícil y ellos aciertan muchas veces también y aquí había algunas piezas que no eran exactas. Brasil emitió un comentario sobre la posibilidad de hablar del tema de una paz negociada con China para emitirla a Rusia y Ucrania, que incluya a Crimea. La respuesta de Ucrania no se hizo esperar. Taiwán denuncia la incursión de 72 aviones y 9 buques de guerra chinos cerca del estrecho. De otro lado, el envío de tropas a Taiwán estaría sobre la mesa en Washington. Y como presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, de representantes del Congreso de Estados Unidos apruebo todas las ventas militares al extranjero, incluidas las de Taiwán. Y les prometo, señora presidenta, que entregaremos estas... y proporcionaremos entrenamiento a su ejército. No para la guerra, sino para la paz. Despliegue de buques rusos preocupan al norte, según el informe del diario Eslavo.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 Unidos envía submarinos de misiles guiados a Oriente Medio y representante de JP Morgan propone algo a los gobiernos para cumplir la agenda global del cambio climático para 2030 que es motivo de debate en redes sociales Corea del Norte realizó prueba con dron submarino de ataque nuevo golpe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 La OTAN realiza del 12 al 23 de junio el mayor ejercicio aéreo de su historia en el que participarán países como el norte, Alemania y otros 22 países miembros de la alianza. El llamado Air Defender 23 será liderado por la Fuerza Aérea Alemana y se va a centrar en entrenamiento de campo a nivel operativo y táctico, informó este viernes la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos en las maniobras. Participarán al menos... 220 aviones, 100 de los cuales pertenecen a las fuerzas estadounidenses. Asimismo, el ejercicio de defensa colectiva se va a centrar en la capacidad de Alemania para comandar y controlar una fuerza aérea multinacional que sobrevolará el norte, este y sur del espacio aéreo alemán. Según el comunicado, la interoperabilidad estratégica y táctica con nuestros aliados y socios son elementos claves de la división creíble, como lo es la demostración de fuerza aérea lista para el combate, asertiva y efectiva, dijo Michael Lowe, director de la Guardia Nacional Aérea, en una conferencia de prensa en la Embajada en Alemania en Washington. La participación en Air Defender 23 es una demostración de nuestro compromiso continuo con la seguridad colectiva, la dedicación a la paz y la estabilidad duradera en la región, agregó. La OTAN es una alianza puramente defensiva, pero si alguien ataca un país miembro, nos ataca a todos expresó por su parte Ingo Kerr Arts, jefe de la Fuerza Aérea Alemana. En otras noticias, Taiwán detectó nueve buques y 71 aviones chinos cerca de sus costas Es la información que están destacando medios chinos. El Ministerio de la Defensa de Taiwán comunicó que está haciéndole monitoreo al movimiento de los efectivos con misiles de China, mientras que Pekín está realizando ejercicios militares cerca de su territorio. El contexto de la noticia dice que Taiwán ha detectado este domingo nueve buques y 71 aviones de las Fuerzas Armadas de China, ha comunicado el Ministerio de la Defensa de la Isla. Según un tuit en la cuenta de Twitter, las Fuerzas Armadas de Taiwán vigilaron la situación y han encargado a su aviación, buques de guerra y sistemas de misiles terrestres responder a cualquier actividad. Además, el ministerio señaló este domingo que los militares taiwaneses siguen a través del sistema conjunto de inteligencia, vigilancia y reconocimiento el movimiento de los efectivos militares con misiles chinos agregando que sus fuerzas de defensa aérea permanecen en alerta máxima. Mientras tanto, Reuters reporta, citando a la televisión estatal china que los militares del país realizaron un simulacro de ataque de precisión contra la isla durante el segundo día de sus ejercicios cerca del territorio taiwanés según el comunicado bajo el comando unificado del centro de Comandamiento de operaciones conjuntas en la zona. Múltiples tipos de unidades llevaron ataques con precisión de conjuntos simulados contra objetivos claves en la isla de Taiwán y áreas marítimas circundantes, reportó la televisión, agregando que los militares chinos continúan manteniendo una postura ofensiva alrededor de la isla. Recordemos que el comando del Teatro de Operaciones Oriental del Ejército... De China inició este sábado ejercicios militares a gran escala alrededor de la isla china de Taiwán. Las maniobras tienen lugar en un momento de altas tensiones provocadas por la visita de la líder taiwanesa Tsai Ing-wen a California, donde el miércoles se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos Kevin McCarthy para abordar entre otros asuntos la cuestión de el envío de equipos estadounidenses de defensa a Taipei. Por su parte el coronel Chi-ji quien funge como portavoz del comando del teatro de operaciones oriental anunció que el simulacro se llevará a cabo hasta el 10 de abril y está enfocado a ensayar la capacidad de tomar el control marítimo el control aéreo y el control de información bajo el apoyo del sistema de combate conjunto es el comunicado que han entregado desde el teatro de operaciones a mando de el coronel Chiji. lo cierto es que amigos es la información que se está produciendo en las últimas horas por parte de medios chinos con respecto a esta nueva denuncia que hace Taiwán detectando nueve buques y 71 aviones chinos cerca de sus costas el envío de tropas de Estados Unidos a Taiwán estaría sobre la mesa en caso de una invasión de Pekín, dice un congresista según este informe que lo tiene el despliegue de militares estadounidenses a la isla será discutido por el Congreso y con el pueblo estadounidense, afirmó el jefe de, del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul. Dice que... El despliegue de tropas estadounidenses en Taiwán ciertamente estaría sobre la mesa si Pekín invadiera la isla, afirmó. El despliegue de tropas estadounidenses en Taiwán ciertamente estaría sobre la mesa si Pekín invadiera la isla, afirmó este viernes el jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano Michael McCaul. El político señaló durante una entrevista con Fox News que en tal caso la decisión al respecto sería discutida con los ciudadanos si la China comunista invadiera Taiwán el despliegue de tropas del norte ciertamente estaría sobre la mesa algo que discutiríamos con el congreso y con el pueblo estadounidense están preparados para esto taiwán vale la pena dijo previamente esta semana el ministerio de asuntos exteriores chino destacó la cuestión de taiwán que está en el núcleo de intereses fundamentales de china y es la primera línea roja que no se debe cruzar en las relaciones con china y Estados Unidos. una vez más dice el congresista una vez más Instamos Estados Unidos a adherirse al principio. Previamente, esta semana el Ministerio de Asuntos Exteriores Chino destacó que la cuestión de Taiwán está en el núcleo de los intereses fundamentales de Pekín y es la primera línea roja que no se debe cruzar en las relaciones de China y Estados Unidos. Una vez más. Instamos a Estados Unidos a adherirse en el principio de una sola China y las disposiciones de tres comunicados conjuntos de China y el norte. Actuar sobre la garantía del líder de Estados Unidos de no apoyar la independencia de Taiwán. No apoyar las dos chinas o una China, una Taiwán. Parar de una vez cualquier forma de intercambio oficial con Taiwán. Dejar de mejorar las relaciones sustantivas con Taiwán y dejar de crear factores que puedan causar tensiones en el estrecho. Dejar de contener a China explotando cuestiones de Taiwán y no ir más por un camino equivocado y peligroso. En la el jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del de Norte afirmó este sábado el compromiso de su país de suministrar armas estadounidenses que el gobierno de Taiwán ha comprado. Michael Macau, quien encabeza la delegación a Taiwán para una visita de tres días, hizo esta promesa a la líder de la isla, Ing-wen. dijo que se proporcionarán armas y entrenamiento militar y añadió que el apoyo no era para la guerra, sino para la paz. Escucharon ustedes mismos. La fuerza, la transparencia y la resistencia de Taiwán son la envidia de la China comunista. Porque el partido comunista chino tiene a su propio pueblo más que a nada. Y el pueblo oprimido de China solo tiene que mirar al otro lado, del estrecho para ver cómo es realmente una democracia.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 Que se enmarca en un memorando especial entre nuestro país y la ONU no se cumple en absoluto. Escuchen esta declaración, porque aquí es lo que muchos medios están haciendo eco, de lo que dijo Lavrov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 El objetivo del documento que publicamos hoy es recopilar las principales revisiones y las conclusiones de las agencias que realizan revisiones posteriores. Escuchen a John Kirby que fue lo que dijo el portavoz de la defensa de la Casa Blanca. En este clip verán cómo el periodista hace la pregunta, lo increpa al funcionario diciéndole que si la información que poseen allí en la Casa Oval o en el Salón Oval es legítima. Que realizan revisiones posteriores, el propósito no es rendir cuentas, el propósito es, entonces, ¿cómo puede el presidente Biden confiar en que cuando entran en el despacho Oval con la base de datos, todo lo que allí, ahí es legítimo? Y John Kirby acepta que algunas piezas de la información no eran exactas y que la inteligencia a veces falla.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 Y no estamos siendo más honestos con usted y con el pueblo estadounidense sobre cuáles eran las inexactitudes y cómo influyeron y que se presentaron ante el presidente y sus preguntas. Este documento y este esfuerzo no tienen que ver con la rendición de cuentas. Hoy se trata de la comprensión y yo también añadiría que el proceso de revisión no ha terminado. Este es el siguiente paso en lo que será un largo proceso para entender y comprender aún mejor y ajustarnos a lo que aprendimos en Afganistán. Nos parece interesante esta información que tiene el diario Avia.pro y que habla de una puntual preocupación que tiene la administración del de norte respecto a lo que son las nuevas tecnologías y los nuevos avances con respecto bueno, a la carrera armamentística que viene realizando el país ruso en especial con los submarinos. Este artículo nos llama mucho la atención porque Michael Peterson, quien es el jefe del Centro de Investigación Estadounidense RMSI, habló y dio puntadas sobre esta problemática que según el norte enfrenta y según dicen, hay un aumento en el despliegue de submarinos nucleares rusos frente a las costas de Estados Unidos y en el mar Mediterráneo. El contexto de la noticia dice, según este diario militar eslavo que la rápida expansión de la flota de submarinos nucleares de la armada rusa asusta y preocupa mucho al norte y al bloque militar dice que Rusia es una de las principales potencias mundiales en el campo de la tecnología nuclear estratégica submarina y dice que la federación tiene una de las flotas de submarinos más grandes del mundo y que continúa aumentando la capacidad en esta área lo que estaría obviamente pues causando inquietud en el norte y en otros países aliados dice que la principal preocupación eran los nuevos torpedos nucleares rusos Poseidón que fueron presentados por el presidente ruso en 2018 y estos elementos pueden transportar cargas nucleares y están destinados a ser utilizados en submarinos nucleares para fines especiales como el submarino nuclear Belgor. Poseidón que tiene una longitud de 20 metros, un rango de movimiento independiente de al menos 10 kilómetros. Rusia anunció la producción del primer lote de este tipo de torpedos a mediados de enero del 2000. Además... Rusia comenzará la construcción de una fase de infraestructura completa para albergar submarinos especiales armados con Poseidones en Kamchatka a principios de 2024, lo que indica la intención de la Federación de desplegar todas las capacidades nucleares submarinas en el Océano Pacífico y fortalecer las capacidades militares en la región, lo está informando Newsweek. El uso de supertorpedos Poseidón podría servir para realizar contra países del de bloque militar y ahora apoyan a Kiev en sus operaciones militares contra Rusia. En este sentido, el norte sigue monitoreando la preparación de la flota rusa para una posible prueba de nuevos torpedos nucleares en el Océano Ártico. La situación con los torpedos nucleares Poseidón causa una gran inquietud y preocupación en la comunidad mundial para el funcionario y enfatiza en la necesidad de cooperación entre los países para prevenir una nueva carrera armada y mantener la paz y la estabilidad en el mundo. Le repito, quien lo dice es Michael Peterson, quien es el jefe del Centro de Investigación del Norte, RMSI, refiriéndose a los submarinos rusos como un problema crítico que está enfrentando la administración del demócrata. Según dice, hay signos claros de un aumento del despliegue de submarinos nucleares rusos frente a las costas de Estados Unidos y en el mar Mediterráneo, donde también señala que este aumento en la actividad militar rusa en muchos aspectos es comparable a las acciones de los submarinos soviéticos durante la Guerra Fría. La organización occidental sin fines de lucro Nuclear Treat iniciativa señala que la fuerza de submarinos rusos han experimentado una modernización muy significativa en los últimos años y actualmente tiene alrededor de 58 submarinos de varias clases. Es una de las flotas de submarinos más grandes del mundo, aunque según Newsweek, la flota estadounidense tiene un total de 64 submarinos, todos ellos de propulsión nuclear, pero no todos los submarinos del norte de propulsión nuclear están en alerta. Además, también el país norteamericano enfrenta desafíos en la modernización de sus fuerzas submarinas lo que quiere decir que ha quedado un poco atrasado en esta área escuchen este dato amigos parece que debemos de prestarle una debida atención y lo hemos escuchado de consultores económicos en la red y decidimos tragárselos a ustedes amigos y tienen que ver con las declaraciones que ha emitido el representante de la firma JP Morgan, Jamie Dimon en el cual esto es motivo de discusiones en redes y de que los gobiernos deberían de apoderarse de tierras privadas para construir parques eólicos con el fin de cumplir con los objetivos de cero emisiones de gas para el 2030 y así cumplir con la agenda climática ojo porque esto deben de seguirle la pista a lo que está diciendo este personaje en una información que sacó el diario occidental de telegraph según le hacen el despliegue medios de economía españoles en el que apuntan a que la gran banca privada norteamericana le está dando vueltas a este asunto, el cual estarían estudiando la posibilidad de que se retengan bueno, aquí cabe el tema de expropiación de expropiar, para no darle vueltas al asunto, expropiar tierras a terratenientes para poder cumplir con los objetivos propuestos en el Foro Económico Mundial para 2030, es decir quitarle un poco de estas tierras privadas a gente que las tiene y construir parques eólicos y plantas solares además, Diamond está haciendo este llamado pero no pone en tela de juicio el tema del trabajo para que se ahorre dinero en el tema de viajes y cosas por el estilo de quienes están encargados para que esto se cumpla sino que esto lo dicen algunos expertos lo cogerán como excusa para lanzar esta propuesta y que comiencen a mirar la posibilidad de que para poder cumplir vean la opción de quedarse en con bienes privados, es decir, no llaman la atención por la falta de gestión de los gobiernos, si por el contrario miran o están estudiando la propuesta de cómo quitarle tierras a los ricos, es decir, quieren mirar el entorno de cómo está distribuido el tema de tierras a nivel mundial, eh, que son muy pocos, y en ese orden de ideas observarán según la reseña del de diario occidental de Telegrafa, Diamond dice que se comenzarán a obtener estas tierras. Y en ese orden de ideas observarán, según la reseña que hace Diamond y que le hace despliegue de Telegraph, se comenzarán a mirar esta posibilidad y se presume comenzarán a obtener estas tierras. No dice si es que las van a expropiar. ...o se las van a comprar a los terratenientes... ...hay que buscar un poquito más de información... ...se lo ponemos en contexto a todos ustedes... ...ya está que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones... ...y avancen un poquito más acerca de este tema... ...pero esto al parecer ya está sobre la mesa... ...según lo que está redactando de Telegraph... ...a propósito amigo, recientemente hace pocas horas... ...el presidente de Brasil, Lula da Silva... ...habló sobre el conflicto ruso ucraniano ...y ha expresado lo siguiente... ...Putin no puede quedarse con todo... ...pero dice también...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 Cercano se garantiza que Bakhmut quedará bajo el control de la federación. El periódico The New York Times ha informado recientemente en uno de sus titulares que Ucrania no puede lanzar una ofensiva debido a la pérdida de Arteomos. Según el periódico occidental, ha informado que durante todo lo que va del conflicto, la fuerza zarabatiana AFU se han visto obligadas a trasladar y desplegar unidades de élite baja del mando del general Kirill Budanov a la ciudad de Artemiox. Según documentos secretos estadounidenses filtrados se contó con estas unidades de élite en la contraofensiva. Kirill Budanov, jefe de inteligencia militar de Ucrania, ofreció enviar unidades de élite a la ciudad de Artemiox o a Bakhmut durante dos semanas para hacer retroceder a las tropas rusas que a mi Estaban las rutas de suministro, describe la situación en Ucrania como catastrófica en donde Kiev ha enviado muchos refuerzos a Bakhmut que incluía unidades de élite pero como resultado de las transferencias de estas tropas fueron estas unidades las que entraron en, en batalla y ha tenido un costo estratégico para el ejército de Zelensky que ha tratado de retener a sus tropas para mejor eh, entrenamiento y equipadas para la contraofensiva que esperaba en las próximas semanas o meses y esto la puede retrasar los costos en mano de obra que está teniendo allí en Bakhmut. Según la publicación, la filtración de documentos secretos del norte sobre Ucrania China y Oriente Medio podría ser grave ya que más de un centenar de estos documentos podrían haber llegado a la red y los daños por este incidente se evalúan como significativos por parte del gobierno norteamericano en las últimas horas se sabe que la fragata rusa almirante Gorskop, armada con 16 misiles hipersónicos Zircon ya está ahí a puertas de la OTAN dice medios eslavos el portaaviones ruso de misiles y Persónico Circon ya está en el Mar Rojo. El contexto de la información dice que la tripulación, la fragata rusa Almirante Gorskov,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 operativa dice el periódico blomberg este punto es importante tenerlo en cuenta sobre todo con el despliegue de este submarino por parte de la armada norteamericana y que va rumbo a Bahrein. dicen algunos expertos que analizan la situación el norte quiere imponer su propio peso en las tensiones con el país persa recuerden que este submarino viene cargado con misiles guiados y en el caso de que las tensiones con terán se salgan de control tendría la opción para presionar a los persas que lejos de frenarlos lo que está haciendo es que este país de oriente medio Tensione aún más las relaciones con el norte, poniendo un poco más oscuro el tema geopolítico entre Estados Unidos y el país de Ali Khamenei. Problemas para el unilateralismo que ya no solo se ubica con el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que aumentan con las maniobras de China sobre la idea de Taiwán. Esto agreguele ahí en la agenda a Corea del Norte, lo que para los expertos aducen que para el país del norte no la tiene fácil porque este es un bloque no alineado que promueve un nuevo orden que es el multipolarismo y que sería un contrapeso a nivel bélico para Washington y que pone un punto excesivo del aumento de las tensiones entre estos países y que por eso ha enviado el este poderoso submarino para disuadir a Irán y pone un panorama de preocupación porque la mecha puede estar al borde de prenderse.